El termostato podría hacer las veces de teclado. Un número de teléfono. No es de Gotham. A lo mejor es importante. Si esta película era importante para Langstrom, su fecha de estreno podría ser importante. La tableta de Langstrom podría abrir la puerta a distancia.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 ¿La alarma antiincendios? ¿Me han visto? ¿Los dementes? ¿Qué hacen aquí? Con Batman desaparecido, las bandas se han vuelto más agresivas. Era solo cuestión de tiempo que aparecieran los dementes. Habrá que darles una lección. Un yo. Tengo que evitar que los dementes de peguen fuego a este que sitio. Sí. Ir. La temperatura media en la que algo arde es... ¿Qué Será mejor que no me vean. ¿Están llegando ya los humos, colega? ¿Te rindes o qué? Muy buenas. Arde hierba, arde. No. Hoy no era tu día. Seguro que hay más dentro. El día entero está en llamas. Tengo que darme prisa. <risa> Rehenes, toca ponerse las pilas. ¡No me matéis! ¡Tengo dinero! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Maidry! ¡Eres increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No quiera Está roto. A ver si te rompes tú también.